El equipo de las Águilas y Ibañas derrotó por decimosegunda vez en la historia en partido inaugural a los Tigres del Licey, esta vez dos carreras por hora. Las Águilas tuvieron un extraordinario picheo, abrió Daniel Norris, tiró cuatro entradas y un tercio y luego Relemos se encargó de dejar en blanco a los Tigres del Licey y sin hit durante cuatro entradas y dos tercios. También las Águilas tuvieron una excelente defensa principalmente de la tercera base Andy Ibáñez y fueron oportunas al bate de manera que las águilas salen ganando la defensa de su título de campeón están buscando la corona número 22 un gran público se dio cita aquí en el estadio Cibao lo que indica que el entusiasmo de los aguiluchos es contagioso luego de ganar la corona número 21 las águilas Tuvieron los dos primeros hits en la pelota dominicana de Leodi Taveras y también pues tuvieron un par de buenas presencias en el plato de Edwin Espinal, así como también Eric Mejía. Quiero señalarle que las águilas van a jugar mañana en San Pedro de Macorís se van a medir a las estrellas orientales y entonces el lunes van a regresar a Santiago a tener su segundo partido de la jornada de esta actividad aquí en Santiago, se van a medir a los gigantes de El ciudadano. De manera que las águilas salen ganando, eso quiere decir que hay fiesta con El ciudadano.